Hola amigos de YouTube, hoy día les tenemos un nuevo tutorial de cómo hacer un trípode para tu cámara o tu, o tu GoPro eh, casero con al menos unos 6 dólares. Entonces, comencemos con el video. Hola amigos, ya volvimos. Entonces, vamos a proceder a hacer el, el trípode. Lo que vamos a estar es tubo PVC eh, este grosor 4 eh, codos 4 codos como pueden ver 3 ts una tapa para tirar la grieta del tubo enroscante entonces lo que vamos a empezar a hacer es a poner esto Vamos a ponerlo por acá. Una vez hecho el hueco, claro, no? También no hacer su huequito. Entonces ponemos esto. Listo, entonces esto nos ayudará para poner esto aquí. Y así podemos poner nuestra cámara. Una vez que ya tenemos esto. Eh, los que deseen pueden utilizar pegamentos si y lo van a tener previamente solo eh, eh, para el uso de la casa. Es pegamento de PVC. No me está auspiciando la marca ni nada. Entonces vamos a proceder con el video. ¿Vale? Lo que necesitamos es un, un tubo de vino. Vamos a medirlos mejor para que ustedes tengan las, de, las medidas. Tiene casi 8 centímetros. 7.8. Estos tubitos de acá. tienen casi 7.8. Este tiene 5. Tiene 5. Tiene 3 centímetros. Y tiene 5 centímetros. Este de acá puede hacer de... Eh, de diferente medida no yo lo hice de 28 1 y otro de 30 centímetros esta es la altura entonces vas a vas a, vas a ver cómo lo vamos a marcar ponemos uno aquí el otro aquí ven así vamos a poner otro acá otro codo acá ya, entonces los ponemos así el otro tubo es para ponerlo acá ponemos otro T acá apretamos bien Ven. ponemos este tubo aquí el más chiquito ponemos otra de acá, otra cosa, perdón entonces pueden ver ya tenemos la base del trípode vieron que es muy fácil para los que van a tenerlo estable pueden pegarlo y eh, nosotros eh, por el momento no, no lo vamos a tener aquí está, entonces no lo vamos a pegar procedemos a poner el texto del acto de la cámara a ver si me entonces vamos a grabar entonces ya tenemos puesto vamos a hacer un poquito la cámara listo vamos a ir y tenemos estas de aquí podemos poner este acá y este aquí este aquí este aquí. Este aquí. Este aquí así que lleno nuestro trípode nuestro trípode para que lo vean mejor Le dieron nuestro trípoden casero Y le que pueden llevarlo a todas partes Con diferentes medidas Entonces como pudieron observar Así es como queda nuestro en casero Esperamos les haya gustado Like y suscríbanse para más videos de estos Hasta en otro próximo vídeo